Capítulo 6. Rias vs. Kokabiel. XXXXXXX. Los animes de Naruto barra High School de XD no me pertenece créditos a sus respectivos creadores sin más empecemos con esta wea. Un mes pasó desde que Naruto vio como su hermana Rias y la hermana de Seraphal Sona, pelearon contra el ángel caído Kokabiel. Fue una batalla interesante pero no por mucho, pues a palabras de Naruto Rias era lo suficientemente fuerte como para darle pelea a Grayfia y Seraphal. Obviamente una por una. Flashback. Se puede ver a Rias junto a Sona con sus respectivos sequitos Ambas chicas estaban dentro de la Academia Kuo siendo rodeados por una barrera cortesía de Sona y su reina Tsubaki. La razón pues fuera de la barrera el ángel caído Kokabiel se encontraba por los aires queriendo destruir la barrera que protegía a la Academia. Y eso no tomaría mucho ya que de un momento a otro este creó una gran lanza de luz con la suficiente fuerza para destruir la barrera. Y sin más este lanzó su lanza creando una explosión la cual destruyó la barrera Mientras que con Rías y Sona estas estaban sorprendidas al ver como la barrera era destruida como simple juego de niños Rías Gremor y hermana menor de Circech, Lucifer y Naruto Gremor y conocido ahora por todo el inframundo como el dios de los demonios El orgullo de todo el inframundo y una Citri hermana de la Mao Leviathan Serafag Leviatan. Hoy mataré a sus preciadas hermanas y así llamar la atención de sus hermanos, y sin lugar a duda así iniciar otra guerra. Dijo Cocaviel riéndose. Entonces ese es tu objetivo, iniciar una guerra, pero lo único que conseguirás es ser borrado de la faz de la tierra. Dijo Ria, sería pues sabía que su enemigo era fuerte, también estaba segura de su poder que superaba al de Cocaviel, pero él tiene algo a su favor. La experiencia de una guerra y constantes batallas de las cuales salió vivo. Eso sí era un problema, ella sí daría pelea pero lo que la preocupaba era su amiga sabia, que era fuerte pero sus reservas mágicas son menores a las suyas después de todo la magia de Rías está al nivel de un clase suprema todo gracias a expandir sus reservas mágicas con la ayuda de su hermano después de todo el pergamino que le dio tenía ejercicios de control mágico para expandir y controlar su magia. Suspirando Rías miró a sus amiga y le dijo que proteja a su séquito ya que ella haría todo lo posible para derrotar al caído. Bueno pues no permitiré que te salgas con las tuyas acabaré contigo de una vez por todas. Dijo para crear un círculo mágico del cual disparó una ráfaga de poder de la destrucción el cual Coca Biel bloqueó con un círculo mágico el cual usó como barrera. Pero para su sorpresa su círculo mágico fue destruido y siendo impactado por el poder de la destrucción de Rías mandándolo al suelo creando una gran explosión. El polvo se disipó y se vio a Coca Biel con heridas en su cuerpo. «Eso sí dolió, ahora veo que no eres débil después de todo así que te tomaré en serio». Dijo creando una lanza de luz la cual lanzó una esfera de poder de la destrucción el cual contrarrestó la lanza de luz causando otra explosión. Rías desplegó sus alas las cuales para sorpresa de todos eran 10. «No pregunten nada iré con todo, no me contendré después de todo yo como hermana de dos grandes demonios que son mis hermanos debo enorgullecerlos». Y sin más se rodeó de su poder de la destrucción, lanzándose a Biel a gran velocidad, sorprendiendo a su séquito y a la de Souna y a esta misma. Cocabiel en cambio sonrió a parecer esta sería una gran batalla. Momentos después lo único que se veía en los aires eran dos pares de borrones uno rojo y el otro negro. Los borrones eran coca biel y Rías la cual tenía levemente la ventaja después de todo su destreza en la pelea cuerpo a cuerpo era buena combinada con sus golpes los cuales están embuidos en magia los cuales hacían letales los golpes de la pelirroja. Los golpes se escuchaban en toda la zona y de un momento a otro Rías le dio un golpe con su puño embuido de magia en la cara a coca biel mandándolo a volar hacia los árboles atravesando estos y en el proceso le sacó unos cuantos dientes. Rías cayó al suelo respirando para controlar su cansancio ya que sabía que ese golpe no será suficiente. Y era cierto ya que tuvo que bloquear una lanza de luz la cual fue lanzada por Coca-Biel el cual está enojado del como una niña le está ganando a él el gran Coca-Biel aquel que se enfrentó a la Reyes Demonio y al mismo Dios, él está siendo vencido. Ah ya me cansaste maldita mocosa. Dijo creando una gran lanza de luz el cual era cinco veces más su tamaño. Muere Rías Gremori Dijo lanzando la lanza de luz hacia Rías La cual lanzó su propio ataque el cual era una gran esfera de poder de la destrucción Ambos ataques colisionaron creando una gran onda de viento el cual mandó a volar todos los árboles Eran arrancados de sus raíces y los demás que veían la batalla estaban a salvo gracias a montón de círculos mágicos Los cuales no resistieron y se rompieron mandando a volar a todos Chocando con los árboles haciendo que el dolor se presente en su cabeza los ataques explotaron y mandaron todo a volar, mientras que la gran explosión fue desapareciendo mostrando un gran agujero en medio de ambos rivales. No creas que será fácil derrotarme Cocabiel, después de todo soy hermana de los demonios más fuertes y yo no me quedaré atrás así que muere. Dijo lanzando su poder de la destrucción a máximo poder, cosa que Cocabiel bloqueó pero con el tiempo el círculo mágico que lo protege se destruye poco a poco. Es imposible no perderé, dijo inyectando más magia a su círculo mágico de protección. Mientras que Rías solo sonrió y aumentó su poder al máximo, siendo que el ataque de Rías destruyó la protección de Coca-Biel el cual recibió el ataque de lleno, mandándolo al cielo creando una enorme explosión. Mientras que el grito de dolor de Coca-Biel se hace presente siendo que al final fue desintegrado, volviéndose nada más y nada menos que nada. Todo terminó ella venció a Coca-Biel. Dijo una voz que los presentes conocen. Ahí volando en el cielo estaban Naruto Gremor y Dios de los demonios, Circech Lucifer, Maou Lucifer y Seraphat Leviathan Maou Leviathan. Los tres desplegando sus alas. Estoy orgulloso de ti Rías. Dijeron Naruto y Circech, siendo abrazados por la chica la cual tenía una sonrisa. Fue una gran pelea sin duda eres una mujer fuerte Rías, estoy orgulloso de tener a una hermana tan fuerte decían los pelirrojos mayores correspondiendo al abrazo de su hermana menor. Bueno será mejor retirarnos después de todo Naruto nii tiene que cuidar de su esposa. Dijo Rias, o si es cierto onii me contó que Naruto-sama se casó con y sama Dijo Souna. O si es cierto Toto tiene que cuidar de su amada esposa y futuros hijos decía Zirzets sonriendo. Cállate, nadie me dice qué hacer. Dijo Naruto de brazos cruzados y molesto a la vez. Jeje como sea será mejor volver al inframundo decía Therseps mientras que los de solo asintieron en cambio Rias y Sona se fueron con sus hermanos para pasar un tiempo después de todo era viernes y los sábados y domingos no hay nada que hacer salvo alguna cosa sin importancia. Pero antes de irse Naruto miro de reojo hacia atrás más específico al cielo donde estaba una persona con armadura blanca con gemas azules y alas metálicas. Ante eso Naruto liberó un poco de su poder e instinto asesino solo dirigido a esa persona. La cual al sentir el poder y el instinto asesino se tensó. Y después de ello este se retiró con los pensamientos de quién es Naruto. XD Luego sin más Naruto y sus hermanos se fueron en un círculo mágico. Inframundo En la mansión Gremori apareció un círculo mágico del cual salieron Rías y sus hermanos. Bueno yo los dejo tengo papeleo que hacer, decía Circex deprimido sacándole gotas de sudor a todos los presentes. Y sin más este se fue en otro círculo mágico. Vaya en serio es el Mao Lucifer. Decía Naruto sin creerse que su hermano fuera tan poderosos para derrotar a alguien y venó al papeleo. Bueno al parecer Onisama está muy estresado con el papeleo, decía Rias igual con una gota. Bueno no lo culpo ya que el papeleo es algo increíble después de todo, cuando éstas apuntó de terminar las montañas de documentos, de la nada aparecen tres veces más, da miedo decía Ceuticus. En eso tienes razón después de todo recuerdo cómo en mi anterior vida el papeleo para Minato era su mayor enemigo y como veía al Sandaime firmando papeles cual lo Tora ya que en cada documento que firma siempre suelta humo de su pipa, decía Naruto riendo al recordar la desgracia de Minato e Iruzen. Y tú, Naruto, es hora de que también hagas papeleo como el líder del clan Gremor y es tu responsabilidad. Dijo Ceuticus. No me preocupa, después de todo, tengo a mis clones a ello ya que gracias a ellos termino el papeleo en menos de unas dos a tres horas. Decía sonriendo Naruto mirando el cara de incredulidad de su padre. TSK, suertudo. Dijo Ceuticus haciendo reír a todos, incluso el mismo Río después. Si sí que esos clones son algo de temer después de todo Tú eres tu propio ejército al crear miles y miles de réplicas tuyas Dijo Benelana Sin olvidar que con ellos aprendes cosas más rápido del tiempo que tomaría Naruto solo infló su pecho con orgullo después de todo Es el único en usar clones físicos, pues los yokai solo usan ilusiones Eso me recuerda por algún motivo ¿No creaste una nueva técnica como los clones pero en vez de usar chakra, sería magia? Preguntó Rias o si de hecho puedo crear mis clones con magia o chakra, si quieres te lo enseño. Dijo Naruto mirando a su hermana la cual sonrió y asintió con la cabeza a la vez que lo abraza en forma de agradecimiento. Muy bien pues es algo sencillo lo primero que debes de hacer es... XXXXXXXXXX. Al día siguiente. El sol da luz a un nuevo día en el inframundo. En la habitación de nuestro protagonista este se levanta con una graifía abrazándolo como peluche. HMMM esto me recuerda, oye Kurama, ¿crees que esos dragones sean problema para nosotros? Preguntaba Naruto a su amigo, puede que si sí, después de todo el único que te daría problemas es ese dragón rojo, mientras que la dragona que está en cuerpo de niña no será problema pero si llegase el momento de pelear con, gran rojo y en casos extremos te deberás usar el modo barjón. Pero dudo mucho eso después de todo con el modo Barion superas, empodera ese lagarto subdesarrollado, incluso lo derrotaría sin necesidad de usar el modo Barion. Además recuerda la primera vez que te enfrentaste a él todo a su paso fue destruido si no fuera porque estaban en la grieta dimensional, seguro todo sería un caos total, pero lo bueno es que por la única razón que puedan pelear es por ver quién es más fuerte, pues ahora que recuerde ustedes son rivales como en el pasado con el Uchia. Dijo Kurama. Eso es cierto, espero enfrentarme con él nuevamente o quién sabe tal vez y el idiota de red se encuentra a su dragona. Dijo burlonamente el pelirrojo. Mientras en otra parte. Un gran dragón estornudó. ¿Por qué siento ganas de matar a Naruto? pensó el dragón mientras pensaba en nuestro prota. De seguro no es nada ahora que pienso mejor, ese idiota no me dijo que será padre cuando nos encontremos espero y me presente a sus mocosos. Decía el dragón mostrando sus afilados dientes. Vaya que te ablandaste gran rojo. Se dijo en su mente el dragón dejando de lado eso este volvió a dormir una siesta. Volviendo con Naruto. Este solo miraba el rostro pacífico de su amada esposa. Haré todo para protegerlos esa será mi prioridad como tu esposo y padre de nuestros hijos. Se dijo mentalmente Naruto. Para luego usar su ameno tejicara con un clon. El como apareció el clon pues Naruto dominó ese jutsu a tal punto de que crea clones sin sello manual. Luego este se dirigió a la ducha para tomar un baño mañanero. Luego de 15 minutos este salió de la ducha viendo a su esposa mirándolo con una sonrisa. Buenos días cariño, dijo la peliplata dándole un beso en los labios el cual Naruto correspondió. Buenos días Graifia-chan respondió después del beso el pelirrojo. Bueno será mejor que me retire a nuestra habitación y tú qué harás? preguntó Naruto mirando a su esposa la cual le sonrió y le dijo. Me daré una ducha en lo que tú te cambias después de todo ya pronto despertarán todos. Decía a Graifia dándole una sonrisa. Bueno en ese caso me retiro. Dijo Naruto dirigiéndose a su habitación sin antes robarle un beso de labios a a la cual se sorprendió, pero luego correspondió al beso gustosamente. Pero luego se separaron por falta de aire y sin más ambos se dirigen a sus respectivos caminos. Fin del cap. Bueno gente perdón por no subirlo antes, pero estuve ocupado con trabajos para el colegio, pero ahora que no tengo mucho que hacer empezar a subir vídeos lo más rápido que puedo.